Hola a todos, soy Martín Nuevo, estamos de vuelta en Metal Gear Solid de PlayStation 1. Vamos a continuar donde lo dejamos, la última vez aquí encerrados en esta especie de calabozo, ya, vamos a ver cómo escapamos de aquí a mm -hmm. mm -hmm. Hay una bomba entre tus objetos, rápido, lánzala lejos ¿Quién demonios eres? ¿Uno de ellos? Lo sabrás a su debido tiempo ¿Le ha ido por poco, Snake? Ocelot, te haré pagar por eso. Garganta profunda es todo un enigma. Seguro que trabaja para ellos. ¿Es un informador? ¿Quizás algún tipo de renegado? Tengo la sensación de que hay alguna otra fuerza en esto. Snake sobre Meryl. Coronel, lo siento. Escúcheme. Yo no fui capaz de protegerla. Snake, ella es un soldado y sabe que en la guerra se hacen prisioneros. Ella se alistó por voluntad propia y sé que estaba preparada para esto. No, se equivoca. Meryl quería convertirse en soldado y pensó que esta era la única manera. Dijo que pensaba que la acercaría más a su padre muerto. ¿Ella dijo eso? No estaba preparada para el combate. No debería haberla forzado tanto. Todo es culpa mía. No parece usted, Snake. ¿Master? ¿Qué pasa? Siento inmiscuirme, pero ya no podía seguir escuchando más. ¡Master! Snake, puede arrepentirse si quiere. Es algo natural. Pero no puede seguir acusándose a sí mismo por cosas que ocurrieron en el pasado. Ese camino conduce a la locura, créame. Tienes razón. No te tortures más. No le sienta bien a una leyenda. Seguro que Meryl está bien. Meryl. Snake, olvídese de Meryl. Que tenga Liquid. Eso es lo que Meryl desearía. Sí, tiene razón. Es lo que hubiese dicho Meryl. Snake. ¿Qué? Meryl es alguien especial para ti. Sí, ella es especial. No hay muchas mujeres como ella por ahí. No es eso lo que decía. Es la sobrina del coronel. y Una compañera de armas. ¿Es ¿Solo eso? Venga. Esto parece ya un interrogatorio. No, yo solo... Supongo que está en los genes. ¿Los genes? ¿De qué está hablando ahora, coronel? <risa> no, solo estaba recordando al abuelo de Naomi. Creo que Naomi dijo que llegó a ascender a secretaria auxiliar en el FBI en la época de Edgar Hoover. ¿Es eso cierto? Sí, sí. Él era japonés y se convirtió en investigador especial para infiltrarse en la mafia. ¿Cuándo fue eso? En, en, en los años 50, creo recordar. ¿Dónde? Nueva York, creo. Naomi, creía que usted no tenía familia. Lo investigué cuando me hice adulta. Mi abuelo ya había muerto cuando me enteré de su existencia. Nunca llegué a conocerle. Snake, buena suerte. Ándese con cuidado, Snake. Hacer? ¿Enfrentarte a un Jain con las manos? ¡Eres mío, Snake. Si me quedo, será el fin. el botón X para separarse del muro. Mientras está alejado del muro, pulse abajo en el botón dirigir para descender. Si salta mientras pulsa derecha o izquierda en el botón dirigir, puede realizar un gran salto en dicha dirección. Si pulsa y mantiene presionado el botón círculo mientras usa el botón dirigir, avanzará despacio de lado por el muro. Si calcula bien el ritmo, debería ser capaz de evitar los disparos del gen mientras desciende en Rappel. Si alguien puede hacerlo es usted, Snake. No dispares. Soy yo, no dispares. Soy yo, Snake. J con ¿cómo has llegado hasta aquí? No ha sido tan dramático como tu entrada. En serio, yo tengo vértigo. ¿Estabas mirando? Sí, estaba mirando. Ajá. Iba subido en la parte trasera del camión. Gracias al camuflaje óptico. ¿Cómo has llegado arriba? En ascensor, por supuesto. El primer piso de la escalera de caracol fue destruido. Por eso utilicé el ascensor. ¿Funcionaba el ascensor? Sí, funcionaba. Tú eres increíble. Como un héroe de las películas. No, te equivocas. En las pelis, el héroe siempre salva a la chica. ¿Hablas de Meryl? Perdona. olvida lo que he dicho. Snack. Hay algo que realmente quisiera preguntarte Y por eso te he seguido hasta aquí Dime ¿Has amado a alguien? ¿Has venido para preguntarme eso? No, bueno, yo me preguntaba si los soldados se enamoran ¿Qué pretendes decirme? ¿Crees que el amor Puede surgir incluso en la guerra? Sí, lo creo en cualquier momento o lugar, la gente es capaz de enamorarse, sí. Pero, si amas a alguien, también debes ser capaz de protegerle. Lo mismo pienso. Te voy a pedir algo. ¿Ah? Tranquilo, será muy fácil. Um, ya te lo dije antes, no quiero dañar a nadie. No quiero que lo hagas. Ok. El ascensor está parado ahí abajo. Quiero que lo pongas en marcha. ¿Lo ves? Es muy raro. Antes funcionaba bien, pero ahora ya no. Quizás el panel está roto. ¿Lo arreglarás? Antes sí funcionaba. Y si es el mecanismo, yo lo arreglaré. Tengo que ir aplastar una mosca. De acuerdo. Me quedaré aquí y te esperaré. Suerte. Tienes muy mal aspecto. ¿Estás bien? Tranquilo. Si hago esto, todo irá muy bien. Hago como que no estoy aquí. Y ya no tengo miedo. Extraña lógica, pero confío en ti. A eso se le llama una incineración. Snake, el ascensor ya funciona. ¿Lo arreglaste? No, eso es lo más extraño. Se ha arreglado solo y ahora se dirige hacia ti. ¿Ah, sí? Muy bien. La explosión de antes. ¿Qué ha sido? Ah, tuve que liquidar el helicóptero. ¿Helicóptero? Eso es increíble, Snake. Escucha, solo quiero asegurarme bien. ¿Es este el camino que lleva a donde guardan Metal Gear? Sí. La entrada a la base subterránea de mantenimiento está en la parte detrás del campo de nieve que hay delante. Ok. Busca un lugar seguro para esconderte un rato. Yo me voy bajo tierra. Lo sé, lo sé. No tienes por qué decírmelo. Y déjame en paz un rato. No intentes convertirte en un héroe. De acuerdo, llámame si me necesitas. Bueno pues, lo vamos a dejar aquí. Así que ya sabéis, os ha gustado, like y favoritos, comentáis y os suscribís. Hasta el próximo episodio.